Esto es En Serio, yo soy Luis Carlos Díaz y hoy no nos acompaña Naki Soto. Sin embargo, vamos a dedicarnos a analizar la coyuntura política que está viviendo Venezuela en este momento. Y por eso hemos invitado a Pedro Méndez Dáger. Pedro es un activista político de larga trayectoria a pesar de ser joven y es el representante del Partido Primero Justicia en el municipio Sucre de la ciudad de Caracas. También ha tenido experiencia en el consejo municipal de ese municipio, y además es una persona activa y conocida en la ciudad. A la hora de analizar qué está pasando con los partidos de oposición, Pedro, para nosotros ha sido una muy buena fuente. Así que, Pedro, buenas tardes y mil gracias. Buenas tardes, Luis Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Pedro... Hay una coyuntura muy complicada y es que empieza el segundo semestre del año 2020 y pareciera que el guión ya está escrito. Van a ir unas elecciones en el mes de diciembre, el chavismo y el grupo que decidió acompañarlos en eso. El gobierno interino, la Asamblea Nacional, ha dicho que si no logra un cambio político en estos meses, pues alargarían su propio periodo y eso pudiese significar casi que un exilio automático porque la presión política aumentaría sobre ellos, y además se han robado a los partidos, se han robado las tarjetas de Primero Justicia, de Acción Democrática, entonces también quedan un poco como descabezados quienes son militantes. ¿Cómo analizas todo este momento y crees de verdad que ya es un guión predecible o va a cambiar? En primera instancia, yo quisiera decir que cualquier cosa, cualquier decisión que tomemos aquí en adelante, eh, tenemos que tomar la inmunidad, no solamente entendida como G4, comunidad, como gente amplio, en general, lo valoro mucho, el hecho de hecho, que tomemos las decisiones en conjunto. ¿Ah, que eso las hace lentas las decisiones? Sí, y por eso es útil tener escenarios para que cuando se plantean en el camino, sepamos eh, qué hacer. Enfrente tenemos unas elecciones cuyas características ya empiezan a estar definidas, porque CNE, que fue irritamente designado por el TSJ, ya comienza a dar señas de qué es lo que hay en el camino. Y yo, que no soy especialista en temas electorales, veo sumamente inconveniente lo que está allí. Pero no solo eso, sino que muchas veces se plantea, cuando hay un escenario electoral, se dice, bueno, hay que ir y, y en el camino vemos, y, y utilizar ese evento como una excusa para la movilización, para la organización, yo creo que eso tiene, tiene virtudes y hay, y hay verdad en ello, pero, la verdad es que, ¿dónde uno traza la línea roja? ¿Dónde, en el punto en el que le quitan a uno el partido, en el punto en el que le exilan a los posibles candidatos, en el punto en el que le encarcelan y torturan a los diputados que deberían poder competir en esas eh, elecciones. Entonces, digamos, ¿dónde trazar la línea roja? Yo creo que, que es fundamental como parte integral de la estrategia. Es decir, no simplemente improvisar y, y, y ver, bueno, qué hacemos en cada uno de eh, claro. los escenarios. Y, y bueno, hay algo ahí en el, en el panorama que para mí es fundamental, y es que esa asamblea electa en 2015, que tiene en estos momentos en, su, en, su, en sus manos la presidencia encargada, es la única institución legítima del país, y cualquier cosa que hagamos en función de ese evento que está allí en, la, en el calendario para el 6 de diciembre, bueno, tiene mucho que ver con lo que pensamos nosotros desde la oposición sobre esa legitimidad. Ahora, Pedro, esta arquitectura de acuerdos, que es lo que antes era la mesa de la Unidad Democrática, hoy es la unidad, es el, la asamblea, es el Frente Amplio, esa arquitectura estuvo pensada en un primer momento justamente para eventos electorales. Era llegar a acuerdos para escoger candidatos y ponerlos. Ahora tienen años que no consiguen un, un guión, una narrativa común, porque es que pareciera que el terreno político, el terreno de la participación, del debate democrático, se ha dinamitado por completo. Entonces, tenemos una oposición que está preparada para jugar el juego del de fin de la democracia o fuera de la democracia. Podemos empezar a hablar de un terreno ya de resistencia. ¿Dónde estamos? Yo creo que las circunstancias no, nos, nos atropellan y nos van en el camino formando para lo que es esta nueva dinámica, que muchos, desde hace mucho tiempo, venimos señalando, es decir, talante totalitario del régimen, eh, y cómo uno tiene que actuar, cómo tiene que prepararse, cómo tiene que asumir el hecho político en esas, en esas circunstancias. Y yo creo que eh, las cosas, un poco un aquellas cosas que vayan siendo efectivas en esta lucha son las que van a, a sobrevivir en el tiempo. Entre ellas, tú bien lo dices, la, todo este entramado ha estado pensado o en todo caso ha sido muy eficiente en, ante los eventos electorales y, y por algún tiempo esos eventos electorales fueron más o menos eh, competitivos y sí hubo un momento en que la lógica de la acumulación de fuerza eh, tenía sentido, es decir, bueno, vamos a competir por las alcaldías, vamos a competir por las gobernaciones. Yo recuerdo en las, en las elecciones del 2017 un momento... En, el, en la noche de, de esa elección, José Luis López, chispeado, que en paz descanse, ya habiendo, sabiendo, digamos, qué es lo que CN había dicho, CNE había dicho sobre ese evento, chispeado me dijo, Pedro, hoy toqué al Estado, hoy pude to percibirlo, tocarlo, así como cuando uno dice que el ambiente está tan grueso que se corta con un cuchillo. Bueno, porque lo que nosotros vimos en Petare, en esa elección, trabajando la, para la, la candidatura de, de Carlos Ocariz, era el músculo del Estado partido, Estado-partido, en cuanto a movilización, utilización de recursos del Estado, intimidación, eh, violencia, trampa, abuso, es decir, eso es una, es una realidad. Y, y, y, digamos, muchas veces se analiza ese evento de 2015 como si la historia se detiene allí. Y la verdad es que los rusos también juegan, y yo creo que a una serie de abusos, y una serie de elementos este, que están que giran en torno al tema electoral, bueno, ellos simplemente le suben el, el volumen. Eh, hay quien dice también, cuando analiza este tema, dice, bueno, es que, por ejemplo, lo que pasó en el Estado Bolívar, si Andrés Velázquez hubiese estado preparado para eh, movilizar en, en, en las horas siguientes... A, a ese evento electoral, entonces hubiésemos logrado las condiciones para que se diera el cambio. Yo creo que, que sí, hay que prepararse para ese tipo de escenarios, pero, pero mucho antes, es decir, entendiendo la naturaleza de aquello a lo que estamos enfrentando y entonces ver si es eficiente llegar a una circunstancia como la que vivimos ahí en 2017. Entonces... El escenario se plantea muy complicado porque los políticos ya no pueden jugar a la política como antes, ya no, ya no de una manera regular. No son elecciones libres y competitivas, no hay capacidad de tener interlocución con el Estado porque las mesas de negociación han sido burladas. Además, hay una suerte, yo no sé, Pedro, si pasa, que en los, a veces en los análisis pareciera haber una falsa equivalencia entre gobierno y oposición o entre mm. el gobierno ilegítimo y gobierno interino o entre el chavismo y quienes están en contra. O sea, es como si tuviesen ambos la misma responsabilidad sobre las cosas, cuando en realidad es una parte la que tiene presos, exiliados, desaparecidos, torturados, es decir, su capacidad de negociación es brutal. ¿Por qué crees tú que, que surge ese, ese sesgo? Eh? ¿Es falso? ¿Qué parte de razón tiene? Bueno, en, en primer lugar decirte que yo no creo que la política se haya acabado ni que se acabe. Creo que es, se acaban, la oportunidad temporalmente de participar en, en eventos electorales. Pero la política creo que es mucho más que eso. La política bien entendida es el trabajo por el bien común, o entendida real, desde un punto de vista muy realista, es la lucha por el poder, independientemente de qué se quiera hacer con ese poder. En el caso de, de Primero Justicia, bueno, pues, servir a la gente. Pero, eh, eh, fundamentalmente, eh, y dicho eso, hay... Yo creo una falsa equivalencia, como tú dices, es decir, se plantea lo siguiente. Como la estamos pasando muy mal, como Venezuela, su gente, la diáspora la está pasando muy mal, entonces, eh, quienes militan en el chavismo y quienes militan en la, en la alternativa democrática, bueno, nos estamos peleando en condiciones de igualdad por el, el poder del país, mientras la gente la pasa mal. Y es muy peligroso ese, ese análisis, porque... Obvia la realidad, la condición de que el chavismo ha torturado, ha exilado, ha encarcelado, ha proscrito partidos, ha perseguido, ha expropiado, ha asesinado, mientras que el otro grupo ha tratado por 20 años, por 20 años, de llegar a acuerdos. Y cuando digo acuerdos no digo, no, no digo solamente he intentado ir a, a las negociaciones, sino que cuando digo acuerdos digo ir a una elección, ir al, al, al referéndum revocatorio, ¿por qué digo que eso es un acuerdo? Porque el, eso está en la Constitución, que es el gran acuerdo que nos hemos dado lo, los venezolanos. Entonces nos, nosotros tenemos 20 años buscando, eh, digamos, caminos institucionales, democráticos, me, dentro de la Constitución, eh, para buscarle una salida a esto, y constantemente, desde el régimen, se dinamitan eh, esos esfuerzos, es entonces... No se puede decir, no es verdad, que sean dos facciones que, que pelean en, en, en igualdad de, de condiciones. Yo, yo creo que no se le hace bien al país diciendo eso, pero bueno, además yo creo, por encima de eso, que, que el país está claro dentro de la necesidad que se está pasando, dentro del hambre, dentro de las privaciones. Eh, yo creo que queda muy evidente para, para la gente... Bueno, quienes han robado, quienes han eh, mal puesto el país, quienes han destruido las instituciones y quienes al menos estamos planteando una alternativa. Ahora, pero yo veo ahí que hay tres oposiciones y las hemos hablado en serio antes. Una oposición que tiró la toalla y decidió buscar espacios de poder dentro del chavismo, una oposición que perdió, que vamos, que tiró la toalla también, pero porque ahora le lega la responsabilidad de la resolución del conflicto a un agente externo, es decir que nos invadan y punto, y una tercera oposición, que es la que dice, bueno, vamos a seguir intentándolo por todas las vías posibles. El problema de esa tercera, que es la mayoritaria, es que es la que más se desgasta, es la que está poniendo a los muertos, es la que termina exiliada y además termina juzgada porque es vista como la, la que no lo logró, la cobarde, la que cohabita, la que no ha hecho las cosas porque no ha querido, es decir, termina siendo la, la más golpeada, golpeada de todo. Ahora hay una paradoja, y es que si esa oposición desaparece, esa oposición, bueno, se va al exilio y se acabó y los demás van presos y se quedaron sin partido. La otra, es decir, el chavismo y sus aliados, los que se quedan eh, jugando su juego, no van a poner un plato de comida más en ninguna mesa. No van a hacer al país más próspero, o sea, no van a cambiar la relación de juego. Entonces, ¿cómo se piensa hoy la política que un joven que quiera incorporarse, alguien que quiera seguir la lucha, cómo se piensa? cuando los modos tradicionales de trabajar ya parece que no funcionan? ¿Cómo se insiste? Bueno, en, en primera instancia, y conversando esto eh, justamente con colegas y, y en, ese, en, ese, en esa diatriba que tenemos en este, en este momento, en primer lugar, hay, hay quienes analizan el momento como que ya la página de la historia pasó, esta es la nueva situación normal y hay que convivir en condición de minoría en estas circunstancias. Yo me niego a que eso sea así. Es decir, yo, yo no, no estoy dispuesto a pensar que simplemente hay que entregarle el país al chavismo, que la historia ya pasó eh, la página y que hay que ver cómo se convive en condición de minoría y bajo las condiciones que el chavismo ponga porque ellos no tienen incentivos en este momento para que sea de otra forma. Yo creo que hay que buscar hacer política de la forma en que podamos. Y eso es la resistencia. Es decir, eso es la la conciencia de que uno está en un régimen totalitario, o con pretensiones totalitarias al menos, eh, porque son indisciplinados, desordenados, etcétera, etcétera. Y bueno, en esas condiciones hay que seguir haciendo política. ¿Cómo? Bueno, algo en lo que yo creo muchísimo es en el tema de la solidaridad. Es decir, de buscar construir soluciones solidarias para ayudar a la gente que la está pasando mal eh, y buscar, digamos movilizar y organizar a las comunidades en torno a esa solidaridad. Eso es algo en lo que yo creo y creo, creo que es necesario y creo que se hace política eh, haciendo eso. En, segun, en segunda instancia, yo creo que es fundamental la denuncia y, la, y la, la propuesta, es decir, la denuncia acerca de lo que no funciona y acerca de cómo debería funcionar la propuesta de futuro. Yo creo que haciendo esas dos cosas se mantiene el espíritu, se mantiene la libertad al menos interna, se mantiene la esperanza y la fe de que hay una alternativa a lo que se está haciendo. Pero hay más, además, quienes han tenido que salir al exilio, eh, y hay bueno, políticos venezolanos que están haciendo cosas muy importantes eh, para el gobierno encargado o desde otras posiciones fuera del país, eh, yo creo que hay mucho también por hacer en ese, en ese escenario, y creo que es... Vital el trabajo que se, puede, que se puede hacer desde el exterior, pero hecho por, ejecutado por venezolano. Es decir, una, la otra alternativa a la que yo me niego es simplemente a echarme en un chinchorro y esperar a que alguien más venga a solucionarnos el problema. Ah, que estamos buscando todos los apoyos y todos los aliados posibles. Sí, y eso me parece necesario y me parece prudente y me parece que, que lo debemos además hacer con una estrategia seria para que en el largo plazo eso, digamos nos convenga y sea hecho en función de los intereses de la República, eh, pero eso hay que hacerlo, y hacerlo desde afuera es también importante. Que las, que, las, que las condiciones son difíciles, sí, pero por ejemplo, en Primera Justicia, y eso es algo que, que a mí me, llena de, me alienta, me llena de esperanza, en, estas, en estos meses tan complicados desde el punto de vista político y tan complicados por la cuarentena, a mí me ha llenado la esperanza ver cómo el partido se ha dedicado a la formación de cuadros, por ejemplo, y a formar a bueno. su gente y a su juventud. Y yo creo que todo eso eh, eh, suma para el, el objetivo final, que es lograr el, el cambio político para el país. Hola Pedro, te tengo preparado un porqué. ¿Por qué crees tú que a esta altura de la historia no han detenido a Juan Guaidó? Yo creo que... Uh, al presidente Guaidó no se le ha detenido porque, eh, en el fondo, varios actores, me imagino yo, dentro de, de ese equilibrio complejo, que es el, el chavismo, cuando digo equilibrio complejo, es porque mi análisis es que ahí lo que hay es un gran acuerdo entre muchas distintas facciones y grupos con distintos negocios y distintos eh, intereses. El análisis que se, que se hace de la, de la figura de Guaidó, independientemente de lo que se diga a los medios, de lo que se vocifer etcétera, es de que eh, eventualmente puede llegar el cambio político y que eventualmente esa institución que tantos países reconocen, bueno, puede al final realmente eh, ser la que, sea, la que sea el gobierno en, en Venezuela. Y además creo que, por supuesto, el apoyo internacional que tiene Guaidó representa eh, una, una amenaza constante para, para el relacionamiento que tiene el régimen en el resto del mundo. Ahora te tengo preparado una cosa que necesito que me digas que está pasando por debajo de la mesa. Esta sección trata de explicar a la gente cosas que no está viendo, que no estamos viendo o que el poder no nos cuenta. Y tú has sido muy insistente en algunos espacios sobre que la necesidad que tenemos de comprender el paraestado, los otros poderes, las cosas que se están moviendo. ¿Qué crees que está pasando bajo la mesa y que nadie sepa y que nos pide poner la mirada allí? A ver si descubrimos algo. Yo digo que vivimos en un régimen que trata de ocupar todos los espacios, que es distinto de lo que era, eh, digamos, por ejemplo, el, el régimen soviético, que realmente la Stasi y la KGB se metían en todos los espacios de la vida de la gente. Creo que aquí no están así por, por falta de organización, etcétera. Pero debajo de eso, yo creo que lo que sostiene hoy en día, sobre todo ante la caída del negocio petrolero, lo que sostiene a ese tinglado, a ese constructo eh, de organizaciones es una cantidad de eh, negocios que no son lícitos. Eh, y eso, digamos, hay que, hay que entenderlo, hay que, hay que comprenderlo, porque si uno entiende el análisis visto desde esa, desde esa perspectiva, entonces uno comienza a ver, qué cosas tiene sentido hacer y qué cosas no tiene sentido hacer desde el punto de vista de la acción política para lograr el, el cambio. E incluso para darnos cuenta en algún momento, eso también puede pasar en política, mira, no tenemos las herramientas para enfrentar eso, pero bueno, tener el diagnóstico es sumamente útil. Y cuando digo diagnóstico y digo útil, no me refiero a algunos debates que ha habido respetables y también útiles desde su punto de vista sobre la caracterización del régimen, sino que sí. eso lo tenemos que volcar hacia, bueno, qué es lo que en términos de la acción política podemos o no hacer vista las características de, del régimen. Pedro, de verdad, muchísimas gracias y espero que puedas mantener tu trabajo en la ciudad de Caracas, donde además eres muy activo y muy visible. Gracias por acompañarnos en Serio. Un abrazo grande. Amigos, esto fue En Serio. Muchísimas gracias por ser parte de este canal. Y saben que se pueden suscribir en youtube.com slash Naki Luis Carlos y apoyarnos también y ser parte de la comunidad en patreon.com slash Naki Luis Carlos. Hasta luego.